Estamos trabajando para que Magallanes se convierta en un proveedor confiable de lanas de alta calidad. Es por eso que lo quiero invitar para que este 23 de agosto nos acompañen en la primera cumbre de la lana. Soy Roberto Vargas Santana, el director de Corfo Magallanes y Antártica Chile.